Me dijeron Me dijeron Me dijeron no vivo de droga, mi medicina eh, Me calma, más que cuando tomo pi, tomo pi. No, es por moda, no es por moda Esto for real, Esto for real. Me cambié mi alias Mr. Medicine Tomo peel, no es por moda, no es por moda to for, real. To for real, me cambié mi alias Mr. Medicina La shorty me dicen droga los míos son hit, no son moda La trampa puesta toda hora, si no lo entender, no joda. Que acá vinimos para laburar, quiero ganarme la vida la trampa El demoniado, la idabura, están haciendo menos de lo que hablan